Ya saben cuál es la consigna, se la venimos repitiendo y se la repetiremos todos los días. Quédense en casa. También se han sumado a esta petición los sanitarios de Molina. No puedo quedarme en casa, pero tú sí. Yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí. No casa, pero tú sí. Yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí. Yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí. Yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí. Yo no puedo no. no.